Grupo Danone anunció su objetivo de reducir en 30% sus emisiones de metano para 2030, esto a través de alianzas multisectoriales y estratégicas como la mejora del manejo en el lato lechero, la adecuada gestión de desechos y el uso de aditivos nutricionales para los bovinos. En tema también relacionado con una ganadería más sostenible en Europa, se detalló que entre 2018 y 2021 la comercialización de antibióticos para uso animal disminuyó 18%. Se espera que la estrategia de la granja a la mesa ayude a una reducción del 50% con miras hacia el 2030. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.